Yo, como me pasa a mí con el taekwondo, tío. Llevo toda la vida aquí y, y ahora me doy cuenta, ¿sabes? Que la gente que tiene mi edad, yo, sé, yo, he cumplido, yo tengo 30 y... ¿Me cumplí ahora? ¿Cuánto me cumplí ahora? No sé ni cuántos años tengo, hay. Paco, cógete Pero... uno que abra y matamos a ese. Eso es. Ya acá abre. <risa> Esa eh. Muy bien. no puede ser lo que está pasando, ¿Te has cuenta, no? <performing> Qué puta mala suerte. En el Está disparando al aire. El equipo enemigo eliminado por los atacantes. Hasta luego, chaval. Que yo lo que quería era partir la puerta, tío día <risa> <risa> colega, tío Oye, No tenía ni idea que estaba ahí, tío <risa> Qué puta chorra, chaval Dios, desde la ventana, tío No ve ha tenido tiempo para apuntarme y todo, tío Vale, escucha, escucha Paco, Paco, mira Te voy a decir dónde estás, gírate Está justo a tu espalda Mira, si te subes ahí donde está el bidón, mira a la derecha. Derecha, derecha. A tu otra derecha. <ríe> ahí tiene un bidón. Lo ve lo el ver bidón. A tu izquierda. Arriba. Arriba. Levanta la cámara. Derecha. Derecha. Baja. No vea, Paco. Me cago en la puta. <ríe> no no sé, tío. <ríe> mira el bidón, tío. Tiene de la izquierda, tío. Que no, me cago en la puta. El edificio al lado. <ríe> Míralo. No, no. Ah, tú dices eso, ¿no? No, vas a la derecha, al lado de la antena. ¡Eso, coño! Pues justo... Por la... Desde ahí tienes un tiro guapo, tío. Eso de puta, tío. Eso. ¿Pero cómo puedes seguir ahí? era uno de los enemigos. No, no, ya está ahí. ¿Cómo ha cacho eso, tío? Es uno más profundo, tío. ¡uh! dónde ¿En qué lado okay. está? Ahí, wow, a la derecha, no, no, pero ahí, detrás de la chapa. No. A la derecha, a la derecha. Se ha pirado, se ha pirado, no está aquí conmigo. Ahora el sí, ahora A, la sido vale, a ver, chico, tío. Bueno. Ahora, ahora muévete con la esa. ¡Pau! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué buena! <risa> ¡Pau! <risa> enemigos eliminados <risa> Qué buena, mai. Joder, se Hola, <risa> 15 segundos. 15 arma. Arcarajo. Ala de la ha sido neutralizada. Ah. Solo queda un enemigo. Solo queda un agente del equipo Oriano. No estoy vivo. Amigos, ha sido un placer tocar esta noche con vosotros. Así <risa> sí me gusta perder, <risa> Beto. <risa> Lo hemos intentado, Mike. 15 segundos, sí. cada uno para un lado, pa, pa, pa, a tope, tío. Fue bonito mientras duro. In indescribable, indene, indescribable, indable. No estaba viendo de venir, tío. <risa> Tú en verdad escoge. Yo <risa> cómo me he escapado del mute. Esos dos estaban comunicados, eso está claro, porque el colega dice, no, no, estoy aquí todavía, vivo, no, no, no viene por mí, no es ¿Eh? que, venga, dale la vuelta, dale la vuelta. Y nada, la vuelta. Bueno, lo mismo. Si llega a estar muerto, igual ya se enfrenta no, y ya uno de los dos muere. A ver lo que te, te digo. Lo mismo no se lo ha dicho ¿Cómo? así, Mike. Lo mismo lo ha dicho, right, right. Right, no, right here, right here. In the sky, in the Night in the denable. <risa> yeah, yeah. No puede faltar in denable, tío. Bueno, esto es otro asegurar la vaina. It's hare more the sky, in the sky, in the naval, in the naval, <laughs> no, in the in right, right, right. the naval, in the in the sky. in the naval, in the in the naval, in the me voy ahí a Lanzarote. <risa> lanzarote me voy ahí. ¿Pa qué? Lanzarote, Lanzarote, sí, para meterle el cipote. Ah! Eh... <risa> <risa> a ver. A Lanzarote. Lanzarote. <risa> ¿Pa que me coma <risa> ¿Eh? el que El <risa> ¿A que haga Sky. justo en la trampa, recargo. Ven a por mí, atrévete. los huevos le da pillado de lleno victoria de los defensores eliminados <risa> el otro, el otro. <risa> no, me <has> quitado, tío <risa> <risa> Voy a ocuparme de ti. Victoria de los defensores. Anda, ven aquí si te atreves. ¡Antidisturbios, listo! Despacito, no corras tanto. Queda el último atacante. ¡Ah! Victoria de los defensores, enemigos eliminados. Por la espalda. Por la espalda. Venga, venga, venga, venga, venga. Y no me ha visto a mí. Solo queda una. Yo que te vale. Protejan el contenedor biológico. Acabó. Misión fracasada. no, Oh emergencia. no, no, no, no. no. no. <risa> <risa> <risa> Mira, mira Que te acabé un pie ¡Listo! Oh, por culo, hombre! ¿Por que te quieres...? el qué no? ¿Qué? por ¿Qué? <amor. risa> Está ¿Qué? ¿Qué? lesionario, Lesionario, que te entregas a luchar. <risa> El combate allá, lesionario somete. a luchar, lesionario a... a morir. <risa> <risa> Hombre, caballero de la lesión de la cuarta bandera del duque de arba <risa> Duque de río. arma, tío. <risa> <risa> lesionario, lesionario. De <risa> con la cabra y todo ¿no? Estaría bueno, es Un desfile. Sale ayer, tío. <risa> <risa> con los tíos pantalones cortos, yo llegamos llegado lesiones lesión. <risa> <risa> <¿Qué puto, risa> con los puto ponis puto tío. Tío, los los Este bota Podemos, ¿eh? <risa> Let's... Let's get... No podrían haberle puesto. Debe localizar y Paco. <ríe> o Manolo o Juan. <ríe> el nombre es impronunciable, tío. Su... Tiene nombre de me... estornudo, tío. <ríe> <ríe> Jesús! ¡Ese es! ¡Ese tío! ¡Estornudado le vamos a llamar, tío! ¡El estornudado, no. tío! ¡Mira, mira, mira, mira, El hijo puta. El puta. no mira, mira, mira, mira, el mira, Vámonos, ole, ole, ole. <risa> Vamos a poner uno aquí para que no te vean el mute y te lo, te lo has cuento, tío. Intentar asegurar el contenedor. Los atacantes ¿Qué están asegurando el biocontenedor. Ha matado? Los atacantes han encontrado el contenedor. ¡Yo arri! ¡Ah, que ha entrado! ¡Qué oye por la cara! ¡No que ha entrado, tío! No dejen que los hostiles aseguren el contenedor. ¡Dio la calleo! ¿Qué? <risa> como atrás, ojillo que yo creía que era uno de los nuestros tío no no no oh. Dios Toma. no cogía nada decían Armó, coming go go go go go go go el por dónde va a From Barcelona, Real Madrid. Era el último oh atacante. This is noob. No, noob. ¿Eso es un noob? Mm, yes. ¿Cómo que yes? Sí. Yes. You. Uh, you, you uh, noob. Me is No noob noob. Me ha dicho noob, tío. Eso no se hace. This noob. What girl? 3, 2, One, ¡Go! <risa> Anda no! por culo aquella. no! la no! tío. Míralo. Uy, uy, Paco. Paco. Pero... ¿Qué <ríe> coño? <papá. ríe> y no puedo hacer raperlina. No. ¡Ah, <ríe> oh, tía, que <ríe> <ríe> dispara no por lo menos que te maten ¡Ah! muy bien Paco ¿Eh? ¿Eh? te ha cuescado no te ha pegado un perro que va ojalá lo verdad es que es un perro sabes eh? tú que es un ruido ¿Eh? Dios, tío, tío, me dio el otro día, por ver los audios que yo tenía aquí, del 2014, ¿eh? Y tío, gra me sí. grababa peos, tío. Ah, yo, oh, yo. <risa> yo, yo, yo también. Que yo, vamos a ver, yo tenía un grupo, tío, con y un colega que murió. Que se llamaba A Todo Gas, tío. <risa> y todas audios audio de peo, ¿eh? Solo audios de peo. Pero es que era guapísimo, tío, porque lo mismo estaba viendo la tele y estaban echando una película, tío. Y se escuchaba. Pero no lo ves, Johnny y de repente. Pero que lo vea <risa> tío. Mira, mira, mira. Escucha, escucha. Pingu, <risa> <Tengo>, tío. Eli. Es... <risa> <risa> <risa> Ese ha sido guapo, eh. A ver, por la otra vez. <risa> ¿Quién ha sido? Tú. <risa> este eh, es un peo. Hay peos categorizados o ya, eh. Está el peo pregunta, que es el que hace. <risa> El peor pregunta es eh, el peor acusador, ese es el peor acusador, ¿quién ha sí, sido? Tú Me la polla El peor acusador <risa> ¿Y yo, yo? ¿De verdad he sido yo? El <risa> Fíjate Está el globo también, el peor globo, tío. Que cuando hace... <risa> el globo, tío. Ah. Déjame respirar, espérate. <risa> Había uno que nosotros le decíamos el peo puerta, tío, porque tú lo escuchabas No se escuchaba, no se escuchaba se sí. el muere, se muere Y lo llamábamos el peo puerta tío Espérate, ahí, cállate que voy a darle un trago a la cerveza. ¿eh? <risa> <risa> que no quiero bañar la tele, tío. Estaba por allí detrás, pero.